Los consejos regionales que votaron la postura nos dan un aproximado un 60-40. 60 a favor del rechazo, 40 a favor de la prueba. Y por eso el partido decretado libertad de acción. Vamos a estar trabajando cada uno en su postura de aquí al 26 de abril y vamos a exigir esa noche que se respete el resultado si es que gana el rechazo o vamos a encabezar a la oposición de cara a la elección del 25 de octubre si es que gana el apruebo. Esa es la postura de renovación. ¿Qué mecanismo prefiere para redactar una eventual nueva Constitución? En lo personal me parece que lo ideal sería la Convención 100% electa. Yo creo que la mixta, por una, que, que, que entre otras cosas está teniendo aprobación hoy día porque la gente cree que es mixta en términos de hombres y mujeres, porque hemos estado hablando, dando la discusión de la paridad de género. Creo que no es la mejor fórmula, va a ser muy complicado que funcione el Congreso en paralelo, no soy partidario para realizar el Congreso un año completo. Y creo que la, la 100% electa es lo más razonable desde el punto de vista de recoger la voluntad de la ciudadanía. Que, la, que, la, que Chile, que nuestros compatriotas, que entre todos elijamos una, una convención 100% electa para que defina cuál va a ser la propuesta constitucional que le va a hacer al país en le, al terminar su trabajo.